Bienvenidos a nuestro Curso de Instrumentos LAB-101 Con el video de hoy iniciamos el capítulo de Introducción a la Metrología Los temas que cubriremos en este video son ¿Qué es metrología? ¿Qué es medir? ¿Por qué se mide? ¿Y para qué se mide? El origen etimológico de la palabra metrología viene del griego de la palabra metrón que significa medida y logos que significa razonamiento. Por lo tanto, metrología es la ciencia que estudia los sistemas de medida. Por lo tanto, involucra sistemas de unidades, instrumentos de medida, técnicas de medición, análisis de resultados y de datos. La metrología está en todos los aspectos de nuestra vida diaria o cotidiana, como saber cuánto pesamos, también podemos saber cuánto combustible le han puesto a nuestro vehículo, o incluso saber cuál es la hora actual y si es la correcta o no o si nos ponen una multa qué tan rápido digamos en nuestro vehículo ¿Qué es medir? Medir es la comparación de una variable con respecto a una unidad o un, o un patrón conocido si yo tengo tres lapiceros acá y deseo saber cuál es el más grande simplemente miro esto pero si me piden medir cuál es el que más se aproxima a los 13 centímetros utilizo una herramienta conocida como una regla, lo comparo con este patrón y así puedo saber que el que más se acerca a los 13 centímetros es este que tengo acá. Otro ejemplo puede ser, voy a comprar un pastel o una torta a una pastelería, quiero escoger el más grande, el que tenga más masa, todos tienen el mismo precio, de los cuatro que observo en la pantalla, es escogería el que más masa tenga. ¿Cómo lo hago? Los pongo cada uno en, en una báscula y el que me dé el mayor valor sería el que yo voy a escoger. Por lo tanto, los temas que hemos visto hasta el día de hoy son definición de metrología, significado de medir y los motivos para realizar una medición. Y hasta aquí nuestro video de introducción a la metrología. En nuestro siguiente video veremos unidades de medida. Muchas gracias. I'm